¿Cuál es tu mentalidad hacia las ventas? LinkedIn Pro Activo 1104 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos un jueves más, jueves 15 de diciembre del 2022. Estamos a la mitad del año por acabarse del, del mes, y, no a la mitad del año, a la mitad del mes de diciembre y por terminarse el 2022. En nuestro segmento de ventas vamos a hablar sobre tu mentalidad hacia las ventas y es que es súper importante, ustedes no pueden imaginarse, el impacto que tiene primero, primero, primero, antes que nada, trabajar en nuestra mentalidad. Cuáles son esos patrones mentales que tenemos ya incorporados, incrustados, que a veces incluso somos hasta inconscientes. Y eso afecta directamente hacia pues, nuestra capacidad de vender. no Ya que estamos en el segmento de ventas, quería traerles estas reflexiones porque... Aquí su servidora también, y eh, yo creo que como todos, en algún momento de, de una u otra forma, porque la sociedad ha sido así, ¿no? La sociedad nos ha, eh, ha preimplantado algunos prejuicios sobre el dinero, ¿no es cierto que pues el dinero es malo, los ricos son malos? De hecho, en algunas religiones, por no mencionar una en particular, eh, pues dicen, ah, que los ricos van a ser castigados, en fin, y si es que tú tienes mucho es porque has sido avaricioso y le quitaste a alguien, una serie de situaciones que aunque no nos demos cuenta, si no las trabajamos, afectan en nuestro día a día, ¿no? Por eso el, el pensamiento y la pregunta más bien es, ¿cuáles son tus pensamientos hacia el dinero, hacia los negocios? ¿Cuál es la relación que tiene tu familia con el dinero? La relación que tiene igual tu entorno, porque incluso puede ser que tú vayas trabajando estos estereotipos negativos para transformarlo en algo positivo, pero si la situación, la circunstancia, el entorno, tu familia eh, tiene, sigue teniendo estos pensamientos, al final te va a llevar, ¿no? La, esa inercia te va a volver a estos patrones negativos ¿no? y es que al final el dinero es de energía y eh, nosotros eh, y esto es importante cómo está nuestra energía nuestra energía está en un eh, ambiente digamos en un pensamiento o en una tendencia de abundancia de generar de dar o lo contrario a veces nos limitamos muchísimo por el miedo yo les he de confesar que eh, mucho de nuestro crecimiento, incluso en algunos momentos eh, de la vida limitante, ha sido por ese miedo de pronto invertir eh, por el típico. Y esto nos puede pasar, ¿no? Hemos tenido eh, quiebras, hemos tenido pérdidas, que esto es parte del aprendizaje. Pero si no sabemos hacer una buena lectura de eh, por qué quebramos, de que por qué perdimos, por qué hicimos esto y no salió positivo, pues esto de pronto nos genera un miedo. Cuando lo importante será analizar esa situación por qué no se dio esta situación y ver eh, cómo mejorar, más no tener miedo. Entonces, cualquier situación para crecimiento debe ser enfocada en cómo puedo mejorar más, no cómo me limito porque ya tuve este fracaso, porque ya tuve esta pérdida. Y normalmente nosotros eh, tenemos miedo a invertir en soluciones tecnológicas y esto también les he de comentar que ha sido parte de nuestro aprendizaje para crecer como todo negocio. Tienes que aprender a invertir. Por eso sacamos incluso en el podcast un episodio en que eh, un no en el podcast en las redes sociales en el cual hablábamos cómo Cualquier empresario que quiera crecer tiene que aprender a invertir y claro, ahí está en cambio el plan de acción de cómo vas controlando y revisando los costos, los gastos y luego yéndote a revisar cómo puedes mejorar. Y ahora estamos enfocados en el tema de las ventas, ¿no es cierto? Entonces, um, ¿cómo romper esa mentalidad al conformismo? Porque nosotros mismos nos autosaboteamos constantemente, ¿no? Identificar si realmente para ese crecimiento necesitas asociarte con alguien, necesitas hacer alianzas, de hecho, este, es importante que vuelvas a trabajar ese cambio, ese modelo de negocio, a ver cómo está. Y que tengas la factibilidad de crear ofertas irresistibles. Ofertas en las cuales eh, tú puedas este, dar diferentes opciones, porque vas a tener diferentes avatares, que pues unos estarán dispuestos a pagar más, otros menos. Entonces, el, el tema siempre del downsell, del upsell, esto es súper importante. Y es que al final tu cliente tiene o tiempo o dinero. Si tiene tiempo, Normalmente, como todos empezamos en algún momento, buscamos siempre soluciones gratuitas o cosas muy baratas para ir aprendiendo en el camino, pero... Y a quien busca y quien tiene dinero realmente buscará la manera de cómo conseguir, en este caso, una mejor capacitación, un mejor servicio para mejorar su negocio, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que pensar que tú en algún momento vas a llegar a gente que tiene eh, tiempo y aunque tu solución sea irresistible, pues no necesariamente te va a comprar porque está buscando soluciones gratuitas, que ese no sería tu cliente. ¿Cuál es ese cliente al que tú quieres llegar? Es ese cliente que tiene dinero y que quiere pues, ver... Eh, o encontrar una solución que le ayude a solventar esas necesidades que tiene. Por eso es importante que siempre estemos buscando mejorar nuevas ofertas, ¿no es cierto? Lanzar nuevos productos, crear nuevas ofertas, porque esto, aunque no nos vaya bien, y es lo que volvíamos al tema de que si nos equivocamos y tenemos miedo, eh, esto nos limita, no debería ser así. El enfoque debería ser, bueno, si mi enfoque era llegar a mil eh, personas con este lanzamiento, con esta oferta, y si llegué a 500, bueno, ¿Qué tengo que hacer o cómo tengo que mejorar para que en el próximo lanzamiento, en el próximo oferta, en el próximo producto... Pueda conseguir esas mil. Así que con estas reflexiones eh, me despido este jueves eh, pensando siempre en cómo está tu mentalidad hacia las ventas. Sin más, antes de despedirme, recordarles que ya está lista la eh, lista de espera del curso Atrae y Prospecta en LinkedIn de nuestra nueva academia que vamos a lanzar en eh, Desarrolla Pro. Así que kateman.com slash espera curso vas a poder revisar, y si no les dejo en las notas del programa. si Ustedes se registran el, en este curso, pues en la lista de espera de este curso van a obtener un bono de 50 dólares. La fecha de lanzamiento va a ser el 26 de enero, así que sin más, echarle un vistazo que pueden aprovechar este curso que viene buenísimo. Eh, sin más, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, viernes, para rematar la semana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.